Empezar de cero No hay nada nuevo Y mientras más lo pienso Siento que me muero Ahora me creé Que sin mí siempre hay un él Que reemplace lo de ayer Cartas con papel C Que decoran mi pared Me llaman para leer quizá fue muy frío Mi calor Quizá fue muy gris Nada nuevo y mientras más lo pienso siento que me encierro. El amor no me fue bien, tuve que empezar de cero. Jamás no te me di cuenta que no sé amar Pachimono. I'm so es Quisiera mil y me quedé sin ti, oh. Quisiera mil y me quedé sin ti, oh. Quisiera mil, quisiera mil. Debajo de las gotas que la luna nos entrega, caminando por la ciudad seré yo quien la proteja. Ella nunca tuvo dudas y ahora entiendo por qué cuesta. Su aroma se esfuma y solo. Sobre de papel, buscaba sentimiento al no, no ser atado a un contrato y no firmé, lo no intento voy por la 10, malgaste toda mi fe sin un quien sabe lo que me costaba estar con otra piel. Ahí va mi voz a cantarte otra vez, pa' olvidarte tal vez, recordarte no lo sé, pa' que si no sumaba. El humo que se fumaba yo perdía con tu ser Quedan pocos que aunque roto dejen todo Por una vez que nunca más va a volver Daba mi recuerdo en sobre de papel. Buscaba sentimiento a la no ser. Atado a un contrato y no firmé. Lo intento hoy por la 10. Algaste toda mi fe. Sin no en quién. Sabe lo que me costaba estar con otra piel. Por cantarte otra vez. Para olvidarte en tal vez. Recordarte no lo sé.